Entonces, vamos a hacer equipos y, de nuevo, vamos a elegir un tema, una situación que queramos desarrollar. La consigna, las instrucciones. Ahora, ya probaron cómo es salir de escena a escena. Ahora lo que quiero es que retomemos lo que hicimos veces anteriores con la fotografía y van a iniciar en una fotografía. Su escena va a iniciar a partir de una imagen estática, una foto. Pero van a saber muy bien qué es lo que van a hacer. Ahora sí, van a organizar un poquito más. Les voy a dar unos 5 o 10 minutos para que cada equipo se ponga de acuerdo. Van a tomar en cuenta los siguientes aspectos para su improvisación, que son, ¿en dónde se realiza, ya lo hicimos más o menos, ambiente, lugar, escenario, atmósfera, ecologías, ¿en dónde se realiza la situación? Lugar específico. ¿Qué está pasando la situación en sí, lo que se desarrolla? ¿Quién? ¿Quiénes? ¿Roles? ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué soy? ¿Cuál es mi función? ¿Sí? ¿Cuándo? El cuándo puede ser ambiguo, pero puede ser en qué momento está sucediendo la situación. En el día, en la noche, en la tarde, en 1950, en el siglo 23, en el siglo II Cristo. No tiene que decirse, pero tiene que hacerse, sentirse el ambiente alrededor quiero que organicen su improvisación a modo que haya un so que partan de una fotografía que hayan sonidos sonidos no sé cómo ni qué no les voy a decir más ustedes los crean los inventan Ajá, viví eso sonidos dependiendo que haya algunas cámaras lentas en algún momento cámaras lentas y sonido bien van a, su a subir en sus, en sus, un poco en la punta de sus pies van a flexionar sus rodillas y solo van a hacer algo que llamamos muelle o este como resorte sus rodillas cuidado que no estén abiertas cierrenlas un poquito al ancho de sus caderas y de sus pies suelten sus brazos hombros ahí, solo van a, a mover, imaginen que son una botella con agua o un recipiente de agua que se mueve y mueven el agua de todo su cuerpo muevan, muevan, muevan muevan, muevan, muevan respiren y muevan inhalen muevan, bajen, bajen hombros, de repente bajan al suelo inhalen, suban siguen Siguen, siguen, bajan y nadan, suben, siguen, siguen, siguen, siguen, sigue. más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, siguen, siguen, bajan, suben, bajan, suben, bajan, suben. Sigan, sigan, sigan, sigan, sigan, sigan, sigan, Juegan. suelten sus hombros, no estén aquí. Suelten, suelten, suelten, suelten, suelten, suelten, bajen, suelten, bajen, suelten, bajen, suelten, sigan, sigan, sigan, sigan, suelten, suelten, suelten, suelten, suelten, vamos, vamos. Y quedamos, solo en rodillas, no se detienen de golpe, solo en rodillas. ¿Qué hace usted con el? Se sigue rodillas rodillas rodillas poco a poco vamos calmando respira respira bien muevan cuerpo articulaciones suelten un poquito júntense en sus equipos vamos empezamos pausa estatuas, bien estamos observando que están en mímica no está mal si esa es su propuesta sigan adelante yo voy a agregar una cosa si van a seguir en mímica quiero que hagan sonidos en lugar de palabra, sonidos se van a comunicar con sonidos Sonidos. No escucho. Equipo, equipo número 2 <risa> para ver si usted no trae sí, algo les... y si puede Marvin, su maleta. Yo positivo era no Siento mucho, pero usted trae un, que o sea, y va a no se permite. Pues, no, trae nada no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, chico que está siendo detenido en este momento va a seguir desarrollando su situación pero va a reírse, va a ser a carcajadas va a estar como en una emoción alegre no importa lo que esté pasando Los demás no toman mucho en cuenta eso no cuestionan por qué se ríe, solo siguen lo que tienen que hacer Adelante de hecho, la a arrasa es que en ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? es que, es que, es que, la revisión se menciona la oposición correcta es que estará yo rendido de ¿Quién la... me tiene que decir? ¿A quién le tiene la que decir? Me cambiaron la valenda esto como va, aunque se la a! Analicen cómo están ubicados en el espacio y si pueden mejorar su ubicación háganlo Voy a hacer una pequeña modificación de ubicación en el espacio y van a seguir ahí. Usted se va a colocar aquí, en medio, yendo hacia el público. Usted venga para acá, se va a colocar aquí. Traten de no estarse pegando mucho. Usted se va a colocar aquí, porque usted es el que no deja pasar, ¿no es cierto? Muy bien. Ustedes van a colocarse ahí para Si necesitan intervenir, intervienen. Si no, desde ahí pueden más o menos realizar las dinámicas. Usted se abre un poco hacia acá. ¿Verdad? Que se está tenso. Desde ahí. Usted riéndose. Ahora, voy a agregar una cosa más. Usted va a hacer un lenguaje inventado que no existe y va a hablar en ese lenguaje uh, cualquier cosa que no se entiende que no es español, que no es otro idioma que no... y va a comunicar lo que necesita comunicar a él con ese lenguaje yo se sí lo voy a entender Sí, ustedes siguen su dinámica normal ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Es que vamos a perder el avión. Sí, váyase más abajo, ¿Dónde está su lenguaje inventado? Va, sigan. Entonces, ¿Sí? en pausa. El chico que va con la chica va a comenzar a llorar así, desconsoladamente por lo que está pasando y el policía o el guardia de seguridad va a tener una gran comezón en el cuerpo y sigue va yo voy a ver nuestra maleta porque usted no tiene por qué revisarla ya sabe por no qué está revisando no sé si nuestra maleta vamos, no Creo que podría llamarme, Porque lo que está atrasado por su traído. no sé. Si papá lo busca, ¿quién viene a cobrar? Ah, decirle a tu mamá, ella es la encargada, ella se sí. sacó la deuda. Vamos a ir a buscar para cobrar. ¿Y por qué no va tu papá? qué no quiere. Sí, buenos días. Buenos días, señor. Buenos ¿cómo Buenos días, mucho gusto, bien, gracias de que están atrasados con el crédito y la verdad yo necesito cobrarles para el día de hoy. Y dice que tenemos el problema de que no hemos contado el dinero todavía. ¿no? Entonces eh, eh, no puedo pagarle ahorita. Mi esposo no tiene trabajo, entonces estamos muy escasos de recursos económicos. Jeremías, ¿qué vamos a hacer? No sé. Pero voy a buscar trabajo, haz algo, yo no puedo perder los hijos, mi papá, las deudas, ¿qué voy a hacer con todo eso? Pero hay un montón de desempleo en el país, entonces si yo voy a ir a pedir trabajo no me van a Pero a si estás aquí sentado, ¿Ya no está? vas a resolver eso. ¡Ya ves! ¡Ya ¡Estás quedando a mi hija otra vez! ¡Ay! ¡Si, si me vuelves tu culpa! ¡Al galote ¿Qué eso? Estoy buscando trabajo en las páginas de María ahorita voy a aplicar a un puesto de sí. trabajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, papá? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué No, es cierto Ya le de el ejemplo que siga mis pasos. ¿Qué? ¿Qué? Sí, que siga mis pasos. <risa> levántate, levántate, lo <no> cobres. Lárgate, aquí <risa> pasa. Lárgate, no te quiero volver a ver. Finalizan con una fotografía. Estatuas en fotografía. Bien.